Hola, eh, nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a darle algunas recomendaciones para mantener la salud de nuestro cuerpo físico. Lograr que nuestro cuerpo, nuestros sistemas, nuestros órganos estén en armonía y en equilibrio hoy en día con el, el, la vida que se vive, el estrés, los problemas, las dificultades, realmente a veces es difícil. Como se dice comúnmente, el cuerpo pasa factura y hay algo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta para mantener la salud de nuestro cuerpo físico y eso es el sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso simpático, parasimpático y central. Cuando el sistema nervioso funciona en armonía, en equilibrio, eh, la salud es un hecho, por lo contrario recuperar esa salud a veces es difícil. El sistema nervioso es lo más extraordinario que existe. Lo que sabe el sistema nervioso es maravilloso, increíble y extraordinario. Es como un timón que maneja nuestra vida. Entonces, si nosotros sabemos manejar ese timón, el cuerpo físico, obviamente, va a ir por buen camino. Cuando el sistema nervioso funciona mal, se produce lo que se llaman bloqueos en distintas partes del cuerpo. Y estos bloqueos nerviosos, producen la enfermedad. Un remedio, si por, a, por así podríamos decirlo, eh, muy natural y muy sencillo, que todos tenemos a nuestro alcance, es el oxígeno, lo que nosotros llamamos la oxigenoterapia. El oxígeno, que es ese vehículo que nos da la vida, ese elemento que gracias a él vivimos, eh, es fundamental para mantener el equilibrio del sistema nervioso. ¿Cómo hacemos? Simplemente sencillos ejercicios respiratorios que deberíamos hacer todos los días. Eh, simplemente eh, esos ejercicios pueden hacerse, por ejemplo, eh, afuera, al aire libre, para obtener mayores resultados. Otra de las formas para mantener el sistema nervioso en equilibrio es también la aromaterapia. Y, por otro lado, vivir una vida equilibrada en todos los aspectos es fundamental y necesario para evitar todo tipo de enfermedades y dolencias en nuestro cuerpo físico. Obviamente, por otro lado, para mantener la salud, es también importante que aprendamos a seleccionar y combinar los alimentos. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en el próximo micro.